Encuentro melodías lindas en la oscuridad Me dolí al hielo, creo que lo puedo quemar Me tomo al suelo para descansar Las estrellas brillan más, no pongo alarma no, Aquí no me alarmará la hostilidad No hospital, el aire ya es medicina Los Medici no me pueden ventilar Aparte de hippie no me ha visto nadie más Estoy en casa, aquí no me importa fracasar La te brindaré, que estoy solo. Algo me ha traído a este lugar. Aunque luego te va a ser yo el que me tenga que sacar. Huele a paz, se pasará. Lo voy a Jamás Te mi miedo lo disfruto entero. Quiero más emoción, más misterio. Un imperio de brujas barriendo el cielo. Un escalofrío me recorre el cuerpo. Una escalera para cruzar el río del tiempo. Los animales se van recogiendo. El cielo es rojo, la sangre enverdeciendo. He la noche atento a cada jodido pensamiento. Haciendo tarde para dormir y pronto para estar viento. Estar chafado como en la habitación amaneciendo. Al final las dos cosas solas se van pareciendo. El diablo está callado, algo está haciendo. Al final las dos cosas solas se van pareciendo. El diablo está callado. No me manta el bosque como hace tres noches. Quiero volver al sorteo de Afriad de suerte ni al Apple Store, ni a las timbas de Poker. Mi alma no permite un dron de ablación de Broker. Tú choca que no hay nadie, aire no oscura. Yo quiero compartir desaires sin forzar cultura. Creí que el río iba a limpiar. Tarde, no se acaba la Yo voy a fumar hasta que el pulmón salga. Olvidarme de todos esos sueños de a mañana de parlante. Hoy me tumbo, el camino se está volviendo interesante Y no sé qué me ha traído este instante Me ha salido sin pensar, fue premeditado antes Lo místico de este entorno no Que es tonto, se encanta como con tu Estás tomando nota de las huellas que dejaste Algunas sí, algunas no, algunas no empastes Por el paso de contextualizarte dame excusas, alimentame Es frustrante no encontré a nadie con quien compartir. Ya no está en cuanto vas a hacer la foto Y es para ti, pero no es para ti Mucho, pero poco Y tanta controversia interna Te machaca poco, estoy cansado preparado parado para cerrar los ojos Y no me mojo Ojos de bosque, que no fue mi antojo Mis ojos rojos, cojo, rojo, rojo, recojo y me sonrojo Aún puedo soñar, soy Dios hasta el diablo el sueño igual no me mojo empieza disponiendo de los trozos, de los trozos de este rato